Ay, menudo ya me espera de curro, van a salir todos los responsables, ya verás Bueno, a ver, vamos a ver qué dice esta revista Ay. ¿Eh? ¿Ese quién es? A ver ¿Eh? Eh, eh, ¿Tú ¿dónde vas? No ves que no puedes salir si no es a correr Pero es que eso, eso no es correr, ¿eh? Eso es el trote de cochinero Venga, venga, esos en al culo Venga, que quiero verte sudar Vamos, con ritmo, con ritmo, venga A ver si me gusta Venga, puede continuar bueno uh, uh, Vaya. pues nada Ay, vamos a ver qué dice la revista bueno ¿eh? qué dicen aquí de no sé qué fan de la isla de las tentaciones